Bueno, saludos En esta hora les quiero mostrar un archivo que he creado y uso para eh, liberar espacio en mi computador. Como pueden ver, dispongo de una capacidad de 111 GB y de esas 111 GB solo me restan 35.9 GB. Entonces, una vez le clic en el link que les dejaré en la descripción del video, se les va a aparecer una página de Afly donde deberán esperar 5 segundos de publicidad luego dan clic en salta publicidad y se les va a ir a descargar un archivo como este una vez lo descarguen le den le dan clic derecho extraer aquí y les quedará un archivo así dan doble clic en el archivo luego clic aquí en continuar y se les van a abrir unas 4 o 3 páginas en la cual ustedes van a eliminar todos estos archivos que están aquí los seleccionan eliminan luego cierran esta eh, esto que está aquí es un eh, una opción que les muestra el sistema eh, debido al comando que está instalado en el programa que les estoy dejando en la descripción del video para liberar espacio en el disco también entonces seleccionan también estos de aquí clic derecho eliminar aquí damos clic en omitir omitir luego también seleccionamos estos y eliminamos y vamos cerrando y este, este es el que se estaba ejecutando ahora aquí nos va, nos está preguntando que no te queremos hacer mantenimiento eh, hagamos mantenimiento solo en lo que está seleccionado y en papelera de reciclaje le damos clic en aceptar y luego eliminar archivo bueno como pueden ver ya el computador quedó un poco más rápido y miren que aquí mi capacidad mi capacidad anteriormente era de, de 35,9 y ahora es de 36 o sea que he liberado una giga de basura que se ha encontrado en el registro y una giga que se encuentra eh, de basura en el registro es mucho para la memoria del computador y eso lo puede poner muy lento entonces así está más rápido miren cómo abre las ventanas más rápido bueno eso ha sido todo por hoy espero que lo, que lo disfruten y que la pasen bien